El día que grabé la publicidad de Aguas Saborizadas, la del Episodio 1, me di cuenta que ese no era mi lugar. ¡Mmm, ¡Cuántas opciones! Y todas son riquísimas. Corte, hecha... ¿Cómo costó eso? Bueno, bajamos el material. Stephen, ¿te encargás? Hey, Stephen, ¿te encargás? Me llamo un remis. Yo eh, quería agradecer la oportunidad de estar trabajando acá. Para mí es muy importante. En fin, llegué a casa muy convencida que tenía que hacer la obra de mi vida. Él es mi novio. Se llama Jorge, como mi papá y como mi abuelo. Hace siete años que estamos juntos y me gustaría decir que lo nuestro empezó con una linda y romántica historia de amor. Vine esta noche porque cuando querés pasar el resto de tu vida con alguien, querés que el resto de tu vida empiece cuanto antes. Pero la cosa fue más realista y mucho menos romántica. ¿Querés coger? ¡Dale! Vamos. ¡Tell me why I love you like I do. Where we go, who knows what happens after here? Let's take each other's hand and Quiero hacer la obra de mi vida. ¿Una obra sobre tu vida? ¿Como una biopic? como Forrest Gump? ¿Te acuerdas de Forrest Gump? Sí, me acuerdo. Pero no. La obra de mi vida. Ah, como el ocho y medio de Fellini. O el amor después del amor de Fito Paez. O Rayuela de Cortázar. O el bypass de Favaloro. O el gol de Maradona a los ingleses. Sí, todo eso. Y además quiero que tenga todas las cosas que me gustan y que abarque a todo tipo de público. Agarra para anotar. Tiene que ser bella como una película de Jean-Pierre pero con la profundidad de una película de Kaufman. Agridulce a lo Woody Allen, Tragicómica a lo Almodóvar, pero también arriesgada a lo Lars von Trier. Efectista a lo Spielberg. Tiene que ser disparatada y dinámica a lo Wes Anderson, pero también melancólica a lo Gondry. Épica a lo Tarantino, pero también con algo de lo familiar de Campanella y lo mezclamos un poco con lo absurdo de Regman, lo irreverente de Cifrón, que tenga oscuridad a lo Coppola. Todo eso lo mezclamos con Bob Foss y además quiero que sea tan popular como una película de Adrián Suárez. Bien. Eh, ¿Cómo era? El primero era Jean-Pierre es Pero, espera, no entiendo una cosa. ¿Vos querés hacer una película o una obra de teatro? Nos compramos una pizarra de esas que escribís con un fibrón y después puedes borrar. O sea, una pizarra. Si tenía las ideas ahí, a la vista, capaz que era más fácil organizarme. Capaz que estaría bueno que hagas una obra de teatro. ¿Por qué? No sé. Capaz que mejor entonces una serie web. Ahora están de moda las series web. ¿Por qué una serie? Bueno, no sé, Nati. Capaz que mejor una película. También están de moda las películas. ¿Por qué? Necesito respuestas. No las tengo, Natalia. Tengo más preguntas nada más. Te estoy ayudando desde un enfoque socrático, ¿entendés? Esa fue otra pregunta. Aunque la gran pregunta sería, ¿de qué querés que trate la obra de tu vida? No sé. Lo único que sé es que quiero que sea la mejor obra de mi vida. Ya sé. Yo creo que tenés que hacer una película sobre una chica que quiere hacer una obra de teatro sobre su vida. Es muy simple. Habría que darle una vuelta de rosca. Se la damos. Una película sobre una chica que quiere hacer una obra de teatro sobre su vida y el personaje de la obra quiere hacer una serie web sobre su vida. No me cierra. Ok. Una película sobre una chica que quiere hacer una obra de teatro el personaje de la obra quiere hacer una serie web sobre su vida y el personaje de la serie web sobre su vida quiere hacer una película y esa película es en realidad la que estamos viendo desde un primer momento y el público queda confundidísimo, vos también quedas confundidísima y la cosa termina con vos, Natalia, la actriz que no sabe en qué plano de la realidad está viviendo. Como Inception. Claro, como Inception. No, no, no quiero que se parezca a nada, quiero que sea algo original. Ya está todo hecho, Natalia. Siempre quise ser el estereotipo adolescente al que no le importa nada más que su propia rebeldía adolescente. Natalia, ¿podés bajar el volumen? ¡Chupame el orto, vieja de mierda! Disculpame, ¿sabés qué tengo que agarrar para ir a Plaza Italia? ¡Esta me tenés que agarrar, viejo pajero! ¿Qué te sacaste, Alexandre, en temática, Natalita? Me saqué las ganas de limpiarme el orto con la hoja, viejo forro. ¡Ay, Natalia, qué rebelde que sos! Aunque en realidad era nionia y Sumisa. no le temo al sufrimiento de tu rechazo. Y yo no le temo al dolor de tu partida. Tus padres trabajan todo el día y vos no lo dejás dormir por ver esta novela de mierda que no te aporta nada ni a tu inteligencia, ni a tu cultura general. ¿Qué te sacaste en el examen de matemática de Natalita? Un nueve, pa. Escuchame una cosita. No puedes ser más mediocre, ¿no? ¿Cómo hago para ir a Plaza Italia? Mira, ¿seguís derechito por acá? A las dos cuadras, doblás a la derecha y ahí tenés la plaza. ¡Fenómeno! ¡Qué boludo! ¿Y si lo viaste mal? ¿Y si el tipo no es de acá? ¿Y si se pierde y termina en la favela? ¿Y lo roban, lo violan, lo matan y lo violan de nuevo? Sin embargo, mi mayor acto de rebeldía real fue estudiar una carrera que a nadie le importa. Querer ser artista fue el estallido definitivo de esa represión contenida. Eso y decidir que iba a convivir con Jorge. Mamá, papá, me voy a vivir con Jorge. Con Jorge, Natalia. ¿Qué dice una padre de Jorge? ¿De qué van a hacer? ¿Van a vivir de la casa y de la pesca? Sos promedio 9,8, Natalia. No sé, ¿qué hace Jorge? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué te estás castigando por algo, Natalia? Por... 9,8, Nati. 9,8. Es casi, casi perfecto, Nati. Pero en realidad no reaccionaron así. Hicieron algo peor. Me dejaron elegir. Hace, hace lo, lo que quieras. quieras. Entonces, para alegría de algunos y tristeza de otros, nos fuimos a vivir juntos. Los tres. ¿Estás segura que te vas a vivir con este? No tiene un sueldo fijo, no tiene obra social, no hace aportes jubilatorios. Puede ser que, al principio, me haya imaginado algo distinto para la convivencia. ¿Es verdad que son la pareja más feliz del país? Sí, verdad. Pura verdad. No tenemos casa, ni auto, ni trabajo estable. Alquilamos un departamento barato y lo único propio son las compus, la pizarra y no. Todo eso y el deseo de hacerla. La obra de mi vida.